El panorama literario de Guadalajara, como el de todas las grandes ciudades, es amplio y variado. Uno de sus aspectos más relevantes es el que tiene que ver con las casas editoriales, que son las que ponen a disposición del lector los títulos que después estaremos leyendo, disfrutando y discutiendo. Con esto en mente es que platicamos con Marco Antonio Gabriel, director de Ediciones El Viaje, quien también es poeta. Esta cápsula es el resultado de ese encuentro. Así, mi nombre es Marco Antonio Gabriel García. Soy este, el director de ediciones El Viaje, esta editorial, este, este, este aquí de Guadalajara, Jalisco. Y este, pues ya tenemos nueve años este, con la editorial. Tenemos aproximadamente 68 títulos este, publicados. El primer título que publicamos es este, por eso me lo tengo. Se llama el Gran Niño. Este, lo publicamos en el 2005. Este, fue, un, fue, un, fue el primer tiraje que sacamos en la editorial de mil ejemplares con ICBN y ya, pues con todos los de la ley, ¿no? Fue como el, el inicio de la editorial. Sí. Empecé a hacer libros, pero era de una forma muy rústica, de este, una forma este, casi artesanal, pues a más, más bien artesanal. Y, este, y hasta que conocí a Antonio Marx, Antonio Marx es el, el director de Paraíso Perdido, él me dijo que si quería publicar un libro, que este que creía que este que mi material ya, ya ya estaba publicable y yo pues, pues encantado, ¿no? ya este, le mandé mi libro y lo publicó, ¿no? Y me, él ya sabía que yo yo este diseñaba, es un decir porque le estaban a bien feos, <risa> todavía no, no sabía tanto de diseño. Este, ese me dijo que si le podía ayudar, ¿no? Ya en el 2005 este no, me separé de Paraíso Perdido. No, como en el 2006. Y, este, y ya continuó con ediciones del viaje ya, ya al 100%, ¿no? Yo siento que ahorita las, las, las mejores editoriales, mi punto de vista, y ajo porque estoy en una de ellas, son las editoriales pequeñas, porque las editoriales pequeñas pueden publicar lo que quieran y muy rápido, ¿no? Muy rápidamente, ¿no? Este, sin embargo, este, al contrario que las editoriales grandes, que deberían ser al revés, deberían ser ellas más rápidas, pero no tienen que mover muchos en grandes para llegar a, a un libro, ¿no? Para publicar un libro. Las editoriales independientes no, o sea, este, es más rápido, el, el contacto con los autores es más rápido, la venta es más rápida, ¿no? O sea, es, yo, creo que, yo creo que el futuro de la, de la edición sí está en las editoriales independientes, además de que somos en cantidad de en cantidad de, este, de libros publicados pues las editoriales independientes este, tienen muchísimo más libros que las editoriales este, grandes yo empecé a editar porque muy chico ¿no? pero me de acuerdo que empecé a editar siempre estuvimos planeando hacer una red de editoriales independientes ¿no? y en sí hay, hay algunas este, asociaciones de editoriales independientes como la EMI pero no sé, como que se quedan solamente en buenas intenciones ahora yo creo que se ha hecho una red este, de manera informal pero muy buena de repente conocemos a, otra, a otras editoriales y nos ha pasado que de repente yo les doy 10 libros de mi, de mi editorial y ellos me regresan otros 10 de su editorial de los precios más o menos este, parecidos, ¿no? O de repente yo les mando cierta cantidad de libros y, este, y ellos los venden y me los pagan, ¿no? O sea, ya no, no, no es una red así, este, dado de alta, así en Hacienda, ese tipo de cosas, pero eh, con las redes sociales, con las redes virtuales más bien. Este, de repente tenemos mucho contacto, ¿no? O sea, de repente la gente me está marcando y llamando. Y, ese, y a eso yo le llamo la red de editoriales independientes, ¿no? Aunque no tenga ni sí un nombre, ¿no? Porque es... Lo que ha sacado mucho de, de, de, de editar libros han sido las editoriales cartoneras. Las editoriales cartoneras, sobre todo la rueda cartonera, de repente el, el, el típico de hazlo tú, ¿no? O sea, o sea no, no esperes que llegue una editorial transnacional y que te, que te pasee por toda Latinoamérica, no, no, o sea, eso realmente es muy difícil de que ocurra y aparte es un poco ridículo. Y algunos editoriales algunas nos, nos repartimos nuestros PDF, o sea, el diseño del libro te lo manda y tú puedes reproducirlo en, en tu lugar de, de origen y venderlo, así de fácil, ¿no? Es como, como un trabajo hormiga, ¿no? De repente somos, somos como este tipo de conceptos de guerra, de guerrillas, ¿no? De repente no somos una gran editorial gigante, sino que somos muchas, pequeñas, pero esparcidas por todo el mundo, realmente, ¿no? Más que nada en Latinoamérica, obviamente, ¿no? se, se trata de eso, ¿no? O sea, no, no, no de, de, no de invadir el mercado con libros, ¿no? Sino realmente este, dar da un, da un, da una imagen lo más fiel posible de la literatura que se hace, ¿no? De lo que bien. se hace en estos momentos. Hay algunos autores de, de de, de Jalisco, como Marisita y de se de tocarlo todo. es muy, muy libre, es, de, realmente es muy bueno. Tiene, tiene poemas este, que llegan bastante a la gente. Hasta simplemente el puro título, ¿no? El impulso de tocarlo todo. Cuando lo estamos vendiendo, este, la gente como que le da por tocarlo. ¿no? También los cuentos de Florian, que es un autor muy joven, es un chavito de tener unos 21 años. Y también es bastante bueno. De esos autores que ya te llegan, ya te llegan como. Como grandes cuando como ya, ya no tienes que hacerles nada, ¿no? O sea, o sea ya está bien hecho el libro, ¿no? La Mente Poderosa de Jacobo Montelongo. Palabras de Bistúí de Emeralda Mancilla, que también tiene este, otra novela que la vamos a publicar, que se llama La Obra Molito pero es un novelón, ¿no? Es un novelón como de 500 páginas. Tengo 68 títulos en, en el catálogo, pero yo creo como unos 20 títulos ya no tenemos, ¿no? Ya, ya se terminaba. El amor es solo química. Y los proveedores son tratados como delincuentes. El amor son esas pastillas de luz que incendian nuestro cuerpo. Y yo soy tratado como prófugo. Actualmente solamente tengo tres libros este, publicados. Fue, fue el camino que tomé, escribir poemas. Porque a mí, a mí sí me, la, me latían... Este, bueno, lo siento como pequeñas este, cápsulas, pequeños flash, ¿no? los, los poemas, ¿no? De repente lo que yo tengo que contar son eso, eso ¿no? Son pequeñas cápsulas o flash, ¿no? De repente el, el interés que tenía era el, el contar cosas, ¿no? Pero no a manera de cuento, porque, no sé, necesitaba otro tipo de ritmo, necesitaba que, que, la, que cada palabra sonara, que cada palabra, este como tuviese que ver con la otra que la antecede, ¿no? O sea, que estuviesen muy ligadas. Mis versos son versos urbanos, son versos blancos, acá, este, hablan de muchas cosas. A mí hay, hay autores que me gustan bastante, por ejemplo, este, pues no sé, Olivero Girondo me gusta mucho, ¿no? Octavio Paz, aunque ¿no? con la gente que me muevo, como que nunca le gusta Octavio Paz, pero a mí sí me gusta, ¿no? O sea, ese, ese tipo de búsqueda formal o estética de... De la poesía, ¿no? Que claro, también me gusta el otro lado, ¿no? Por ejemplo, los poetas infraralistas, Manuel Santiago Pasquero, también me gusta mucho, los picnics, o este, o Hora Cero, o todo el tipo de vanguardia, me, me, me ha gustado bastante. El malasangre ahorita tiene aproximadamente 5 años, 5 o 6 años este, en vida, ¿no? O sea, pero el malasangre tiene mucho más años, ¿no? Antes se llamaba La, la Rueda, que estaba arriba del Andor Coronilla, arriba del escravo. Y la, la figura pública, no sé si se puede decir, o, la, o lo, que, lo, lo que vemos, es a Sergio Fon. ¿no? Sergio Fon es uno de los, de los primeros iniciadores de las, de las editoriales independientes, de los iniciadores del tenis cultural, este, del tipo de literatura que no que trataba de romper cánones. Ahí está muy padre porque la mayoría de, de, de personas que van ahí, pues tienen que ver con el arte, ¿no? O sea, son pintores, son, este, son músicos, son bailarinas, este, poetas, narradores, este, choreros, este, hacen objeto de, de, de muchos tipos de artes, ¿no? Hoy tenemos un ciclo de lectura que se llama On the Road, este, en, en el camino, de este, de, y lo hacemos todos los jueves a las nueve y media de la noche realmente ha sido muy padre porque también de repente están leyendo no sé los, los, tres, los tres personas que invitamos ese día pero pues como hay muchos escritores ahí se sube uno, se sube otro o no, no falta quien este que quiera tocar un jazz o un bossa nova cosas así no Malasangre ya se ha hecho muchas cosas, ¿no? El Malasangre este, es, un, es un centro cultural que tiene radio, este, radio por internet, es el malasangre.com.mx y tengo un programa todos los martes de 9 a 10 de la noche. Hay muchos, hay muchos programas, ¿no? Están de, ¿cómo se llama? Están de pintura, están de, este, de, bueno, de arte plástica, también hay otros de pura, solamente pintura, está de escultura, está de rock, de metal. Uno de los puentes más temibles es el de las palabras, su silencio azota como una carpa envenenada, como burbujas que cargan objetos, vamos a cruzar por él, vamos resbalando con nuestros pies, vamos a cruzarlo gritando palabras desconocidas, reventando palabras que por algún motivo alguna vez nos hayan apuñalado, vamos a construir un puente, a patear algunas latas, a tomar un ajo encima de él, guarda el silencio.